La pinta de loco bien, de los que tienen la visión al cien Y en los caminos siempre hay un chueco La vida se hace ver mejor por recovecos. Era un dandy, si ves, but no era candy Se perdía fácil y no era dócil y Iba derecho a la curva peligrosa que hace hambre, men No es poca cosa es la historia del muerto despierto De niños y niños que soñó cariño Pues y hay una lluvia de tentación afuera Y en nuestro corazón vive una fiera Me pareciera más un vato limpio Con un fuerte instinto pa' este laberinto Si te encandiloso, va de ese sujeto En cuyos ojos, cuyo nombre, hay un secreto Ley. es una lástima, but there's no way Y es este vértigo, que el gozo mordido El tipo de brújula enloqueciéndose Y esto es un círculo de fuego sórdido, Reencuentro fértigo y también fantástico Este es el flow de la cuerda floja Parte del show lo que el viento arroja Tenía la pinta de loco bien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 de la ley es una lástima but there's no way y es el cárter